Bueno, señores, vámonos a la continuación de nuestro programa de mañana. Vamos a recibir a nuestro compañero Francis Rodríguez. Adelante. Buenos días. Bien, gracias, amado. Carolina Yerjan, amables televidentes. Miren, más adelante, eh, un poco más temprano me referí al tema de la ocupación de tierras. Hmm. en la República Dominicana que tiene unos conceptos que justifican muchas veces los ocupantes o los, los invasores y es la constante procura de las tierras que lejos que para usarla con el sentido social de la distribución de tierra de la reforma agraria son negocios burdos que venden y dañan propiedades sin importar si tiene título o no y debe ser proscrito en la República Dominicana porque he dicho que el derecho de propiedad es la base angular, es la piedra angular del patrimonio de la República Dominicana. Y dicho patrimonio se subdivide en las propiedades individuales de cada dominicano que el Estado se compromete, primero en la Constitución, a garantizarlo, aunque por ley se regula la tenencia, porque existen mecanismos de adquisición, ya sea por venta, por transmisión familiar, por decisión del Estado, por necesidad pública, pero previo pago justo precio. Así se le llama la figura. Ahora, partir de la premisa de que a eso me pertenece y escuchando el relato que en el programa del Canal 10 de aquí de Telenor, de Alex Díaz, los señores apellido Tejada, Alfonso Tejada, dicen ser nieto de la propietaria eh, Fidelia Martes, y el último que habló, que habló incluso de forma fea, Manuel Ortega, decirle que si realmente son poseedores de esos derechos, convertir las vías de solución en mecanismos o en vías en las que se enfrenten personalmente en un pleito y, y haya sangre como él dijo es un acto irracional también aparte de la ocupación en la forma que lo están haciendo es irracional luchar por un derecho que usted dice tener frente a otro que tiene su derecho y resolverlo por su propia cuenta suponemos que el orden y vida de los derechos de propiedad en la República Dominicana será el Tribunal Superior de Tierra. En la República Dominicana existen tribunales de tierra que según la jurisdicción, que en este caso es el Tribunal de Tierra de San Francisco de Macorís, es responsable de dirimir los conflictos. Y si es una litis y usted está pidiendo justicia, no lo puede hacer por su propia persona, porque va a causar un daño a otro, como lo están haciendo. Ojo con esto, mi consejo es que la resolución de conflicto se haga, o la decisión de, de ir a procurar su derecho, la reclame donde el orden jurídico le indica el título de propiedad, la vida y todo lo que tenga que ver con una propiedad se va a dirimir esos conflictos en la justicia. Pero mientras eso sucede, y el que está disfrutando, que es el que está afectado ahora, que también tiene un título y que compró de buena fe, usted tiene que, con su documento y con el historiar el historial, desde su origen, establecerlo frente a un juez. Y estoy seguro que si es como ustedes dicen, los Tejada, van a tener una respuesta válida. Pero ¿cómo es posible que usted hecho un pleito con el propietario de la finca a la, al, al estilo del oeste, Totalmente irracional, porque también ustedes se están exponiendo. Si ustedes provocan una desgracia ahí, pues es loco que se están poniendo. ¿Y la autoridad dónde que está? La autoridad tiene que evitar que haya una desgracia entonces ahí. Hay un video donde se ve estos caballeros decir que ellos no son invasores y presentan una copia de un título. Pues si eso está ahí, sálganse, desocupen y procedan en justicia a reclamar sus derechos, pero la sociedad no puede ser testigo de una desgracia sabiendo nosotros como abogados que se puede evitar. Nuestro deber es de orientar aquí en, en este programa. Y evitar por todos los medios una confrontación estéril. ¿Por qué? Porque esa no te define. Por más bravo, por más pistola, por más escopeta que usted lleve, no define el derecho de propiedad. Y finalmente tendrán que salir. Y lo pueden meter preso en estas circunstancias. Porque eso es violación de la propiedad hasta que, se, hasta que un juez determine lo contrario. Y ahora me pongo, no estoy de uno ni del otro, estoy en el, en, en el centro, solamente procurando que se respete el derecho de propiedad que existe. Y si usted tiene algo contrario, demuéstrelo en el tribunal y eviten una desgracia. Sean razonables, razonen. Ni ustedes ni el otro tienen que estar sometidos a una presión o a una especie de peligro personal porque se quieren imponer uno contra el otro. Y eso es derecho. Pues yo le digo, si no están viendo a los Tejada, que si tienen los derechos, demuéstrenlo. Que estoy seguro y confío en este Tribunal de Tierra, en el Tribunal de Tierra de la República Dominicana, que han sabido resolver problemas perentorios de largo tiempo. Y si hay algo que tiene historia, es el derecho de propiedad. Que hemos pasado por más de seis transformaciones desde la primera ocupación o colonización. En eso a mí no me cabe dudas. Y que el sistema Torrens, que organizó la te el territorio de lo público y privado, que se entiende que el Estado es el principal propietario, y que todo aquel ocupante, por la prescripción, ha podido de mandar ante, en las, ante ese tribunal de tierra al Estado y decirle que ha utilizado esa tierra con condiciones de propietario, disfrutando así más del tiempo que dice la prescripción frente al Estado y el Estado habrá de reconocerlo. No es así que ha, que ha tenido origen en principio. Pues yo no veo ningún problema de, de que tengan que matarse Dios libre Y de decir que tienen Y a mi amigo César Trinidad Que trata de mediar en esta situación César Trinidad todavía está en eso Y no acompañe a los Tejadas En su despropósito Porque mientras ellos no de, reconozcan Que están en el lugar incorrecto Para dilucidar su problema y el hecho de que la justicia, porque hay plazo, hay tiempo, no haya dado un veredicto final, no significa que ustedes perdieron. No sean tontos. No se busquen problemas. Y esta sociedad no puede seguir dando muestras de locuras como la que estamos viendo. La gente con unas actitudes desmedidas de violencia. No se puede. Por lo tanto... Si realmente tienen esos derechos los, amigos, los, los hermanos o sucesores Tejada y Ortega, caramba, qué buena oportunidad de pelear en buena ley y ganar, pero demostrándolo. Así lo que se ve es que ustedes están tratando de arrebatar y ustedes en este momento están siendo pasibles de ser sometidos por todos los medios. Y van a perder en esa etapa. Aunque yo tengo que estar cl claro que si ustedes tienen un derecho y hay un conflicto. Muchas veces la posicionar da en un sitio y no es ahí, es en otro lado. Y realmente tienen los derechos, pero en otro lado. Sí. ¿Por qué quieren esa? Entonces, creo que mi mensaje... Debe llegar a la cordura de estas personas Y que sigan peleando su derecho Pero en la jurisdicción eh, Donde dice en el tribunal de tierra Que estoy seguro que estos jueces Van a poderle darle una respuesta satisfactoria Si así ustedes demuestran Su calidad de herederos De esa propiedad Oiga que se lo digo y que confío pero no causen daños a la propiedad actual de quien tiene el título y la posesión, porque entonces se van a enfrentar personalmente y eso sí es peligroso y no puede darse visos a eso. Bien. Es decir, vayan a la justicia, reclamen su derecho, pero no lo arrebaten. No lo arrebaten porque la venganza privada ha traído mucho problema a esta generación. Ni disfruta uno, ni disfrute el otro. No sean tontos. Ok, gracias. Frank.